Manejas muchos datos, emites boletas de terceros, recibes muchas boletas de honorarios. Con Contafi podrás visualizar indicadores que te permitirán conocer los ingresos y egresos de tu negocio, logrando transformar tus datos en información útil para ti. Libera tu tiempo emitiendo boletas de terceros de manera masiva, permitiendo centrar tu trabajo diario en tareas más importantes. Evita revisar las boletas de honorarios recibidas PDF por PDF. Descarga masivamente el detalle y visualiza en un solo archivo todos los datos que necesitas.